Tenemos que ir aquí. Quedan dos equipos Sinceros. enemigos. No Vayamos ha por ahí. La parca. Atentos. Estoy vigilando este lugar. Estoy bastante segura de que alguien me está apuntando. Ronda cuatro, la atrás del Vamos en el. Aquí ahí en mi casa. Casa. Abriendo fuego. Recargando. Por aquí vamos. Ah, ¡Pulsando el botón de ejecución! Uh, ¡Vayamos ahí! Necesito recargar mis escudos. Cargando escudos. Vamos. Vamos, vamos. Los estoy atacando aquí. Aquí hay un depósito de suministros. Me estoy curando. Vayando. Si alguien pasa por aquí, lo sabremos. Vaya en posición. Vayamos por ahí. Vola. Aquí hay un depósito de suministros. Aquí, aquí hay munición de escopeta. Solo aquí hay un escudo de emergencia. Nivel 1. Gracias. Aquí, no estamos solos. Mirad aquí. Por esta área no ya por aquí. 45 segundos. Pero podemos llegar simplemente andando. Vayamos por ahí. Que haga silencio. Ahí basta de tormentas. Pequeñas cucarachas. Colocando un portal. Atentos, se prepara un ataque y colocado a ver, el portal. Disparando. Recargando. Lanzando plataforma de salto.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 ¡Salud! Os están apuntando. Ya tenemos a un ganador. Sois los campeones de Apex.